¿Qué guasón gente? Hoy vamos a hacer reaccionando a los clips que me hacéis. Apaga. Con mucha ilusión voy a empezar por el primero. Hace 7 meses. ¿Vale? Trolliado, puto. Nice. Ese clip me lo guardó a The Play, el Josemi. Para que veáis. ¿eh? ¿Cómo yo jugaba, bro? O sea, cómo yo streameaba, ¿sabes? Mira la cámara de la Play, mira mi pelado. Wow, amazing. Fue una victoria muy cliente, La verdad me parece guay que José mi desde el principio también haya estado aquí. Es guay, aunque no hayamos distanciado un poco pues, porque no vivo ya en Huelva. <risa> <risa> qué puntata. <risa> qué cabrón. Qué guanca, Qué Martí, qué mano. Vemos este que lo hizo. Bonsai. Un bonsai. Bueno, bueno, bueno. A ver qué digo. Te dice, let's go. Easy clap. Por los muertos de Cristo. Uf. Me polla. Bah. Ya ves, mano. Tengo hasta calor. Ya. Nice. Tengo hasta calor ya, eh. El flameo empieza a dar duro en mí. Empieza a dar duro en mí, bros. 12 de abril. Wow. Qué llave, vamos. Ya ves. <risa> <risa> ya ves. Absolutely. Ay, que bonsai me, me, me captura cuando hay calor. <risa> ¿Nos vamos a este de aquí partidas privaditas, vale. Vamos oh, a ver qué pasa. <coughs> hay que, hay que bonsáis, hay que bonsáis, hay que bonsáis. Ya 200 FPS. <ríe> <A> mamarla. <ríe> ya está, lo, lo, ha lo ha, definido bien, ¿no? Pero, a ver, después voy a, voy a testear sobre lo que me dijiste. Que ahora 200, que hice, la verdad, tío. La wow. Ahí, <ríe> ¿En serio? Si puedo. Primero tengo, todo que, todo tengo que pedir los drops. <ríe> Cuando no Ay, tenía la beta de Valorant, gente, después ya tuve la beta de Valorant, no está mal el juego, pero claro, obviamente. Partiendo de Riot Games, oye, pues me espero otra cosa. Huh. Hace 14 días. Veamos lo de Travis Scott, eh. Ya está, ya está. Pau, que viene, que viene que viene estoy yo. Muy grande. Muy grande. Este evento de Fortnite me pareció la pollísima, sinceramente. Pude verlo con, con todos mis amigos y ahí Epic Games se la marcó. <risa> Lo dicho, gente, este, este evento que, que hizo Fortnite me pareció la pollísima y súper pollísimo. Así que GG, por ustedes, Epic Games, hacéis algo bien de vez en cuando. <risa> Concierto de Travis Scott protagonizado por NTL Wunca. Wow, oh, mi cara, mi cara, mi cara, mi cara. El what suena como what de meme y no, no lo he puesto, eh. Es, es producido por mí mismo, eh. Vale, igual, igual. ¡Toma! Ya está, ya está. What No. Look at my face. What? Que viene, que viene, tú, que viene dónde estoy yo. <tose> Guapísimo Mi cara de, de, de, de, fasc, de fascinado ¿no? no me la quita nadie, bro O sea, nadie, ¿no? <ríe> Pero puto nadie La pollísima en ese evento ¿Cómo ese? ¿What? Sale como si fuese un Vamos a este de Wonka Vamos a ver qué pasa O sea, miedo me da, gente Miedo me da, gente ¿Qué caño, <tose> tío? A ver, el <tose> daré alemán, loco Mi primo Jorge Niter Dice que me va a dar follows si hace 10 taps seguidos Uno ¿Vale? Aquí vemos la inocencia mía, o sea, mi, mi, inocencia, mi inocencia es increíble, gracias a ese baiteo, un caca cabrón tu primo, el señor genitales, me cago en la verga, güey. Qué cabrón, macho. <risas> Qué cabrón. Ay, siempre me las como. Ahí podéis ver que mis daps no estaban... güey. ¿eh? Ahora voy a daps muy, muy no, no pro 98, sí. ¿Sí, sí no, Debo un dap, una hidratación. Yo, hidrátate y, y dapea. jugando con... <risa> <risa> ¿Y yo, sabe cuántos da hay ese guío? 15, 15 meterían aquí los, los cabronillos, farmearon de todo El celular de q <risa> chavales, eso lo hacen para denigrar Ve a buscar la guay y no llame, sigue la hidratación Jajajaja <risa> <risa> <risa> un zumo de naranja, se lo cuento. <risa> Madre mía, tío. Esta partido estaba jugando con el Super -ego, con el Buffa Mi prima de en el LOL es un puto crack con máquina. Y bueno, aquí tenéis la, la tendencia de que el 2 dapi en el 2015, chavales. Y aún así, en el 2020 los tengo yo en mi canal de Twitch. <risa> Ay, me equivoqué. Vamos a esta que la tiene, Wonka. Casturita de Wonka, sí no muy troll. Tirando, tío. Vamos a ver. Con pues muy Núñez, qué guay. No lo tiro nunca, nunca. Qué guay, que tío. Que da mucho coraje qué que chulo. te la yo No, yo qué sé. Si puedo matarte, guay. Si no, pues vea. Mala suerte. ¿Me pongo este chupito en dos segundos? Oh, bueno, en verdad póntelo. Si quieres. Eh, no, sí, sí, sí. Vamos. Wow, gracias. Qué grande, hermano. Sí, Jugar con el me parece guapísimo, tío. Yo me, me convierto en una persona sabe, como un niño, chaval, chaval. Porque no puedo, ¿sabes? No sé. Estamos juntos desde de toda la vida, ¿sabes? Somos vecinos y colindantes, vamos, que solo tengo que abrir la ventana de, de la terraza, bro. Flipante. Muy Núñez, un jeje, tío. Es ¿eh? una gran persona. Y me alegro que participéis. Tantas personas que, que me conocéis y os conozco eh, en las privadas, tío. Me hacéis muy feliz. <ríe> Así que gracias, mis hermanos. Qué grande. Nos vamos a partir juntos. Uy, uy, uy. <ríe> Dani, es que a pena, este chaval también muy buena gente. ¿Qué habla ellos? Ya os haré una en cuenta. sea, vale, para ver lo que pensáis, que yo opino que todo el mundo opina lo mismo, Bonsai tiene un nivel increíble de poder reventar la cabeza con un puto Barret. Qué grande. Por eso siempre voy confiado en ese aspecto. La verdad es que sí, las cosas como son. Venga, Guti, nos vemos. <risa> Cuidado, venga Cuti, nos vemos porque cuando Manu habla por Discord en el móvil suena como Cuti Hay <risa> que Bonsai He de decir que es verdad que sí que me Bonsai su, su arma preferida es el barreto, oye, y, y mete barretazos a, a, a dos a doquier, vamos intenta siempre hacer, si queda el último hacemos un no scope porque creo que le haría mucha ilusión y eso sería la polla. Lo conseguiremos. Lo conseguiremos hace cinco días, gente. Hace cinco días, chavales. Brutal, <risa> Are, uh, a ver si puedo hacer clips de partidas del Lord también sería la polla. Si sí, tengo más tiempo, también estoy muy, muy, muy rayado. Tío, tío. Que creo que al final de este mes volveré a trabajar y todo. <coughs> so, que no, grande, no. o sea. Yo he confiado, ¿sabes?, de que volvería a trabajar y que el COVID no daría tantos problemas a nivel mundial, bueno, a nivel de España, porque no, no se han organizado bien, eh, no han sabido tomar las medidas de, de prevención suficientes, dejaron Madrid... Eh, Ahí abierta, hermano, como foco, incluso con personas en sus propias casas infectadas sin ser atendidas. Y GG por ustedes, España, la verdad. Que eh, políticamente sois una puta mierda. O sea, somos una puta mierda como un político. <ríe> Sinceramente, sí, no hay ningún político que no sea una cabra, ¿sabes? <ríe> Prefiero a Wolfgang Killers, Wolfgang Killers, el hombre mayor hace que juega al SafeGo, como político. <risa> Para decir chaval, tío eres mío. Cargan por el el personaje más plomo y pinipón de, de, del puto All League of Legends. El FC Club, no madre mía, este chaval se la marcó muchísimo. Ah, no, por la derecha, vale, nada, se la han llevado. Bueno, hay un con Cuti, tío jugando a ti, la privada, loco. Que va, no te ради, tío. Sí, sí, y además. No Súper un Un putarpon, creo, dentro del autobús. Súper grande, la, hermano. Voy a coger ya cogíamos. Oh, shit. Vamos. Ah, no, mira, pues esto no va a salvar bastante. En plan, sí, ¿verdad? las camitas, para salir que no nos quite tanto. Qué grande, tiempo. tío. No, no, no, una laguna de esas. Qué grande, Cuti, un chaval <ríe> muy peque. Aún, y madre mía, la voz que tiene ahí la podéis apreciar. Pues, bella persona mayor, es muy buen chaval. Y son partes privadas que disfruto muchísimo. Y esa casi la ganamos, pero claro, yo no soy minero eh, y no pico casi nunca, porque necesito matar mucho para, para tener bats creo infinitos. Mi es misión principal <risas> es entretener. Son ya 40 minutos de vídeo, gente, que llevo. Creo que lo voy para aquí, editaré y habrá un segundo habrá un segundo vídeo sobre... racionando a mis clips, porque me parecen la, la caña. Muchísimas gracias por hacerlo. Eh, voy a buscar una cosita para antes de irme. <ríe> bueno, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. El meme. El tu muerto. Tu muerto. Personaje de mierda. El real meme, chavales. Vete, mi. Tu madre. Vete, No puedo, tío. No puedo, mi hermano, no puedo, no puedo, no puedo. Eh, brutal, loco. ¡Ay, qué molvic. Nos vamos aquí también. Eh, papá Papajigo super happy. Ahorita promedio Qué máquina, tío. Vale, lo dejas aquí porque lo que viene eh, próximo es un poco locura, pero no lo dejaré, venga. Se van a <risa> tener que amputar la pierna a tu madre, desgraciado. O sea, encima pone ese tétrico, el puto <risa> morbid, tío. Puta mierda. van a tener que amputar la pierna a tu madre, desgraciado. Madre mía, tío, madre mía. Madre mía. Eso no me acuerdo. No, no, me acordaba ya, no me acordaba. Puto Juan, tío, puto morbid. Se le va la pinza. Bueno, espero que, que os haya molado este... Oye, eh, reaccionando a mis clips que me hacéis en directo, fuera de directo, es brutal, mi gente. Espero que lo hayáis disfrutado, que os guste y que para el próximo haya el mismo apoyo que en este. Así que, ¡DOMO ARIGATO! <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Qué grande!